Quiero basarme a un tema que desde hace varios días yo vengo tratando, específicamente lo que tiene que ver con nuestro sistema penitenciario. Recuerdan ustedes que yo me hice eco de la situación que se vivía en la cárcel de La Victoria, desde aquel motín donde perdieron la vida dos internos o dos privados de libertad, que nosotros no hicimos partícipes de ese hecho. Pero ahora la situación se extiende hacia otros recintos más. La cárcel pública de San Juan... El pasado fin de semana allí se, se significó un motín donde cuatro privados de libertad resultaron heridos. La misma característica parecida a la que en su momento pasaban en el penal de la victoria. Internos con armas blancas allí y quién sabe también porque hay de los internos también que fueron heridos con armas de fuego. Hasta ahora no se ha aclarado bien esta situación, no se tiene todos los detalles, pero de manera general... Es el mismo esquema que se vive en el sistema carcelario a nivel nacional. La cárcel de San Juan, supuestamente, como dicen de muy buenas fuentes, que los internos allí tienen armas blancas. Y quién sabe también si armas, si armas para no decir pistolas, revólveres y demás, vamos a dejarlo en armas blancas para mantener la discrecionalidad en base, la discrecionalidad en base a la información que se nos ha dado. Pero... Es una situación que debe también llamar la atención a las autoridades penitenciarias, señores. La cárcel pública de San Juan es también una estructura de años atrás. Funciona dentro de una fortaleza militar. Para que ustedes me entiendan, de esas estructuras que construía Rafael Leonidas Trujillo, conjuntamente con una fortaleza militar, allí dentro estaba una cárcel. El sistema carcelario definitivamente en nuestro país ha colapsado, señores. Ya nuestro sistema carcelario no aguanta más, por Dios. Eso que se vivió este fin de semana en la cárcel pública de San Juan, se vive en otros lugares también de nuestro país. Se vive en otros lugares, señores. Yo recuerdo que las pasadas autoridades hicieron el anuncio de, una, de lo que era un centro regional carcelario en la zona de San Juan, específicamente a la altura en el trayecto que conduce hacia las matas de Falfán. Recuerdo yo que esto se estaba construyendo en uno de los terrenos de la pasada finca de Paulino Ernesto Castillo Quirino. Esa construcción no se ha concluido debido a lo que ha sido el proceso que ha tenido que ver con esta, pero de manera general, nuestro sistema penitenciario ha colapsado en sentido general, lo que se vio en San Juan con cuatro privados de libertad que resultaron heridos por armas blancas. Resultaron heridos por armas blancas y supuestamente se dice también que recibieron algunos disparos. Allí creo que es una manera de llamar a la atención ante nuestro sistema penitenciario, señores. Lo que se vive en nuestro país, nuestras cárceles ya no soportan un día más. Ya no soportan un día más nuestro sistema carcelario, señores. No es posible que todavía tengamos nosotros que venir aquí a decir que entre enfrentamiento, entre grupos dentro de las cárceles, hayan heridos y demás. Y quién sabe, quién sabe si en San Juan hay más cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Privilegios como aires acondicionados, colchones, internet y demás. En San Juan de la Maguana, óyame, el Granero del Sur también tiene una situación carcelaria bajo el nivel de hacinamiento que se viven en estas cárceles, especialmente la de San Juan de la Maguana, señores. Eso no es soportable para la vida humana. ¿Cómo me va a decir a usted a mí que una persona que cometa un delito simple, que usted lo, lo, lo lleva como detenido, preso a esa cárcel, se puede reivindicar? puede cambiar su nivel de vida y puede arrepentirse de los hechos que ha cometido, donde allí está inmerso en una escuela de delincuencia mayor, armas, drogas, mujeres y demás. Lo que se vive en las cárceles de nuestro país es insoportable. Un reflejo de esto son cuatro privados de libertad que resultan heridos en un enfrentamiento en la cárcel pública de San Juan. Por Dios a las autoridades y al sistema carcelario, no aguanta un día más.